muy importante al brindarnos capacitaciones, al brindarnos unas asesorías muy específicas es generar un eh, mínimo producto viable eh, en el cual pues estamos, estamos trabajando aún para, para generar eh, digamos unas soluciones más efectivas a los problemas que tenemos, o sea que sea una solución a corto plazo para ser un poco eh, digamos más eficientes en nuestros procesos y que más personas también en la región eh, conozcan de nuestros servicios y poder apoyarlas también. La invitación pues, es estar listos, estar preparados, estar eh, pues, con la mente abierta para aceptar todo tipo de recomendaciones, aprender, desaprender. Ha sido de mucha ayuda, ¿por qué? Porque nos ha permitido eh, identificar cuáles son nuestras falencias, dónde reforzar nosotros la parte donde estamos débiles. Y nos ha servido mucho para capacitar a los empleados, para capacitarnos nosotros mismos, tanto en la parte de atención al cliente como cómo expandirnos más y salirnos, pues digamos así, del nicho de mercado que teníamos. Pues en este momento estamos proyectándonos a invertirle mucho más a la parte de marketing digital. Nos hemos dado cuenta que es una herramienta supremamente grande y con, mucha, con mucho auge.